Hola, es para mí un gusto poder darte la bienvenida a este curso. Esperamos poder acompañarte en un maravilloso recorrido a través de diversos temas en torno a la sexualidad, con la finalidad de que enriquezcas tu vida personal y tengas los elementos para llevar esta información a muchas otras personas. A lo largo de los diferentes módulos podrás encontrar elementos en torno a la educación integral en sexualidad confiables, científicos, respetuosos, con enfoque de género y desde los derechos humanos, pensados en personas como tú y la comunidad donde te desenvuelves. A través de textos de tu interés actividades de reflexión, videos e infografías, podrás cuestionar muchos de los aprendizajes que generalmente se asimilan a lo largo de nuestra vida, los cuales pudieran tener desinformación, mitos y prejuicios. Confiamos que al finalizar este curso, logremos ampliar tu mirada hacia el ejercicio pleno, placentero y responsable de la sexualidad.